en otro vídeo en hora de go Emilete en Minecraft y estamos con Samu. Tal cual ¿Y os los estamos probando, tal cual os prometí. Vamos a ir entrando ahora de go y él se va a unir a la partida. Este creo que es el octavo episodio de hora de go. Eso. Mira Alejandro C H ahí. Muy bien, pues es estoy el... entrando Mira, con mi primo. El cliente desactualizado, yo estoy actualizado. A ver. A ver, Shabu, mira, a ver. Sí. ¡Ah! ¿Por qué no te como lo Pues actualízate. No me dejo. No, es que igual la tienes, pero no, pero no te pone que la tienes. Espera. Voy a actualizar, chicos. Si sí, la dejo, claro. Sí. Yo voy a ir entrando en la de Bow y voy a ir grabando. Ya está. Vale. ¿Qué Tom, me estoy acabando, eh? Ya lo sabemos todos. Bueno, vale. Tenéis su vídeo en la descripción, ¿vale? Mm. Del vídeo. Mm. Porque yo desde ordenador... ¡Mira estirada! ¡Abrir! ¡Pongo a abrir! o será tú! ¡Mira tú, Llover! Tienes razón. A ver, esperad un momento a mm. ver que entre en hora de go. Tú vete entrando también al Minecraft. Vale. Esa es la culpa. No puedo entrar. En ah. Yo estoy totalmente actualizado. ¡Ah! Los zombies ahogados no me aparecieron el otro día en el tutorial. Los zombies flotaban, cuando ahora en la nueva versión se sal. ¡Salve, ah, mira! ¡Mira, mira, mira! Creo que soy yo. A ver, pongo pa pausa la partida. Ahí, y Sí, estoy tan en Minecraft. A este es mi fondo de pantalla, bien. Mmm listo porque ya me esté ahora mismo ¿Eh? me ha llegado algún correo sobre YouTube bueno. no no ves a mí me pone que alguna grabación ahí lo hemos dicen Un bueno, amigo. Por cierto. Adentro, no entro nada porque primero quiero que o Sí, yo sigo estando en el Minecraft, aunque no parezca. ¿eh? ya sé. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se entendió la aplicación? Y ahora me quiero ¿Qué pasa? Vale otra vez. Ya. Listo. Gracias. No. Por cierto, Samu, no podemos subir vídeos de más de 15 minutos. No los... No los... No, no, no, no, no, no, no los Lo cortamos un poquito para atrás. Eso sí, a mí me permite hacerlo desde mi tablet. Ahora mira, vamos Sí, en el tuyo sí, porque una tablet es como un móvil muy grande y tú estás tomando este móvil. ya llevas siete minutos de grabación. ¿Y el tuyo? 3 Bueno, tú puedes empezar ahora? Sí, en mejor tú tienes que empezar juntos. Sí, yo empezaba. Mira, ya me está entrando. Mm. A ver, yo normalmente busco mucho Minecraft, con lo cual a mí me aparece siempre el primero o uno de los primeros. ¿Sabes ese punito rojo? también me parece a mí. Yo lo sé, porque te lo puse para que te aparezca aquí. Ay, pero ¿qué pasa? Ah, pues por fin. Intropone dormir. Eso me voy a esperar. Eso es medio esperar. Es como un. A ver, espero volver. A ver. Bueno. ¿Y aparece? Sí, yo siempre lo busco así. Y me aparece primero. Minecraft Beta Minecraft Moya. Estirado. Aquí está estirado. Este Vamos a abrir. Bueno. Espero y lo veré. Yo doy dos veces y entra más rápido. Abrir. ¿Qué pasa? ¿Por pues no tengo una beta? Estoy Mira, pensando. eres un test beta de esta aplicación. Genial. Mira. A ver... Me a si me dejo. Yo voy a ir entrando también al mundo. Mm. Oye, no, Yo qué? no puedo esto tampoco, porque a los tres nos ponen a abrir. Y los dos estamos en la misma versión, según parece. Co contando con la partida muy típica. No se puede ir con tal. A ver, tú mira, a ver si eres tú. Porque a mí no, no me pone mí, que No, no, no A mí tampoco, me pongo a abrir. Tal vez, pero míralo otra vez. No me pongo a abrir. Totalmente por instalada. Bueno, yo mientras tanto voy a ir jugando un poco al mundo. Ya, vosotros si me ponen a abrir, con lo cual que no puedo ser. Bueno, a voy a ir tampoco. haciendo el episodio mientras tanto. Este móvil no va para nada como sabéis estamos en modo cálmate hombre uy un zombie mátalo que es lo que voy a hacer normalmente por aquí me aparece un clipper pero oye que tengo tan suerte jodido instalada me ha cambiado una cosa primo vale por cierto si ¿sí le hablan los gitanos sin ofender, si algún, si algún espectador es gitano, pues sin ofender. Pero es que así hablan los gitanos a otros. Bueno, ¡Amen! creo que eran los negros o gitanos. No sé. Yo no soy racista, ¿eh? Para que os lo comprendáis. ¡No, de ¡No es no, para nada! ¡Vámonos, genial! ¡Soy no, idiota! Tampoco lo digas, hombre, que los de niños. Me trago el YouTube! no normal. No, no. Eso es que tienes un laje enorme, nada más. Tranquilo, ah, no, tengo No la beta. Hasta descargar la beta. Pero que no me deja. Busca Minecraft beta. Minecraft beta. Con B, no con V. Que yo te conozco. A ver. Vete, yo no, ya siempre tú, he tú. pensado en hacer un puente hacia el otro lado. Está lado está también. En el último episodio la, está la de un poco la casa, pero está en este Está lado. Alejandro. lado Alejandro! A ver, espera un momento. De estrellas. De estrellas. Hazlo el suelo? Dejó Qué te ha a, Hasta, a jugar con los juguetes, venga. A sí. Dejame. Dejame. Es y <tose> ¿Es de yo, que no ah, vos no, es yo, me a la no, es la beta no es nada. La beta es lo mismo, pero no te deja entrar.